Nos encontramos hoy en el hotel de turismo, junto quien es la candidata a, a vice, vice intendenta de la ciudad de Corrientes, la doctora Timo Abreu. Para hablar y ver un poco expectativas también en lo que tiene que ver la presentación de hoy ya oficialmente de, la, de su candidatura. Buenos días, doctora, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Acá este, participando del cambio que se va a producir en Corrientes a partir del, del 30 de, de agosto. ¿Cuáles son las expectativas de cara al acto de hoy? Digamos? Las expectativas son buenas, este, estamos con mucha alegría tratando de reconstruir esta Argentina a través de, de, del apoyo del gobierno central de Cristina y Alberto, poder construir una Argentina más solidaria, más equitativa y más igualitaria. ¿Requiere esto de mucho esfuerzo, mucha energía, muchas ganas? ¿Cómo se ven eh, en, este, en esta situación? Requiere de mucha fuerza, eh, que, que la tenemos y de energía y, y del apoyo de la gente. Nosotros dependemos del apoyo de la gente. Queremos hacer visualizar que el cambio se viene y que la verdad es que es posible que nosotros podemos reconstruir una, una corriente mejor, que debemos aprovechar el apoyo del gobierno central que nos está brindando en este momento. Doctora, eh, la, la intendencia, la municipalidad de Corrientes es un lugar que usted ya conoce, ya un ambiente que ya, lo, ya le tocó pasar por allí. ¿Qué nos puede contar a, al respecto? Yo vengo a ofrecer, acompañar a los correntidos de la viceintendencia y, más claramente, en, en lo que es la salud se refiere. Una salud universal para todos. Una salud con equidad, con igualdad, trabajando desde las necesidades de la comunidad. Y eso es lo que pretendemos hacer con un municipio presente. Doctora, hoy la vamos a ver bailando, ¿va a hacer algún baile? Baile algo, alguna eh, sorpresa? Si se da, voy a bailar. Eh, tengo que tomar clase porque no soy la mejor. Pero sabes que le pongo onda a todo. Le pongo onda, la vida es así. Muchísimas gracias. Gracias a vos.